haciéndome eco de la información que se dio a conocer a primeras horas de la mañana a través de la cuenta de redes sociales de Twitter del, del, ministro, del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Precisamente ese ministro dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que estaba pidiendo de manera voluntaria una licencia en sus funciones para poder enfrentar la situación que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación por la supuesta filtración de los nombres de los implicados en la acusación depositada por el Ministerio Público en lo que es el caso Medusa, donde es mencionado uno de sus hijos precisamente con la empresa Más Construcción. Yo quiero hacerme eco de esa información y de esta solicitud de licencia que hace formalmente el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Miren, como en todos los casos de la justicia, yo he dicho siempre, no nos podemos adelantar a ningún caso ni a ningún tipo de acusación o que se haya formulado. Este caso Medusa, como los demás, está en su fase, vamos a decir, ya entre la segunda etapa, donde se depositan lo que es la, pues, los documentos de acusación para ser evaluado y ponderado por el juez de la audiencia preliminar. ¿Qué pasa? Muchas personas están de acuerdo que fue muy acertada la solicitud de licencia del ministro Lisandro Macarrulla. Si usted me preguntara a mí, yo Robert González, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Por dos sencillas razones. Lo primero es, en este caso, la responsabilidad penal es de manera personal es de manera personal, no hay una acusación sobre el señor Lisandro Macarrulla, es bueno que podamos entender esta parte nosotros, no existe una acusación sobre el señor Lisandro Macarrulla, él decide tomar la licencia ante la información que se ha dado a conocer, que yo he dicho desde el principio de todos estos casos, eso que se está presentando no debió de ser así. Porque hasta ahora estos son documentos depositados, no pruebas, sabía. Son documentos que luego de ser evaluados por el juez de esta audiencia preliminar y luego ser evaluados ante un juicio de fondo, es que se pudieran convertir en prueba o no. La vinculación o no participación de una de estas empresas en la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria no significa que ellos recibieron y tuvieron que pagar soborno, porque esto no se ha demostrado, ¿Sabían? Y usted me diría, sí, pero que para la imagen del gobierno, el señor Lisandro Macarrulla, sobre él no pesa ninguna acusación sobre la empresa que representa a su hijo desde hace tiempo que lo he explicado. Señores, don Lisandro Macarrulla es un empresario de toda una vida en República Dominicana, conocido públicamente por su labor empresarial. No estamos hablando de alguien que de un momento a otro para aprovechar un proceso, un sorteo, creó una empresa. No, son empresas con años existentes en República Dominicana. Y creo que aunque muchos sectores, he escuchado por el representante de la FIN, José Sergio Tulio Castaño, que dice que es muy correcta, pero también es reiterativo, no era necesario que don Lisandro pidiera una licencia de sus funciones. Yo creo que, para la imagen del gobierno, la imagen de la gestión que se lleva a cabo, es buena, pero es bueno que entendamos nosotros. Y lo he dicho en todos los casos, no podemos nosotros ahora hacer juicio a priori. Reitero, los demás casos que hemos visto que se han tomado licencias y que luego han sido suspendidos, han sido sustituidos, han sido casos con acusaciones sobre esos que han tomado licencia no familiares de ellos ni relacionados. Es bueno separar una cosa de otra. En este sentido, reitero, la trayectoria de Lisandro Macarrulla, a través de los años que se ha construido su trayectoria empresarial, son muchos años que se lleva dedicado al ejercicio empresarial, que no creo yo que nosotros ahora, por documentos, por cosas que se pudieran presentar que no se han probado, tenemos que partir ahora a cualquier empresario, cualquier persona, nosotros crearle un juicio adelantado, crear un juicio donde sabemos que simplemente a través de la opinión pública damos condena, imponemos pena a personas que todavía están por probarse la supuesta acusación. El derecho penal es muy claro, la responsabilidad penal, es personal para cada quien. Es válida, pero yo no soy partícipe de que usted renunciara, ministro. No solo el hecho de renunciar, que no ha llegado hasta ahí, pedir esa licencia anticipada para llevar a cabo este proceso. Creo que no era necesario, pero vamos a esperar ahora la actuación de la justicia en este sentido.